Y es amigo el alcalde, ahí está. ¿Ay, ¿Usted cree que tiene algo que ver con la licitación también? Consígame una entrevista. Le podrías saber avisado a mi mamá que no vas a llegar ayer a la casa, ¿no? Ninguno de mis empleados me hace reclamos. Benjamín tiene a otra mujer. ¿Te enteraste de algo? Te vi en la casa de la abuela. Sé que anoche no dormiste en la oficina y también sé que lo de Manizales es mentira. Demuéstrame que para ti somos lo más importante. Te presento a Joaquín Cortés. Joaquín, te presento a mi amiga Ana. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 3 de la telenovela Ana de Nadie. Antes que todo vamos a hablar del capítulo anterior en el cual vimos que Joaquín se reúne nuevamente con Violeta teniendo en cuenta la vez que hablaron sobre Ana y vimos que esta mujer no evitó preguntarle al periodista sobre su hermosa amiga a lo que él respondió que le parece guapa pero no la enamoró porque ella está casada. Luego pasamos a una escena donde Violeta va a la casa de su mejor amiga, en donde Ana ratifica que no cree lo que ella vio sobre Horacio, pues ha estado portándose bien con la familia, pero la duda le queda. Entonces Ana, a pesar de creer en la buena fe de su esposo, su objetivo es recuperar a Horacio, así no sepa con certeza que él es infiel. Ya en el capítulo número 3, vemos que Violeta le aconseja que se haga un cambio extremo en el cual ella pueda comprar ropa interior y así puede recuperar su matrimonio y a Horacio. Ella se corta el cabello y hace exactamente todo lo que le recomiendan. Pero lamentablemente, al llegar a la casa Horacio, cuando ella lo va a sorprender, este hombre está enfermo y se refugia en los brazos de Ana, sintiéndose muy mal. Luego en la telenovela vemos que Joaquín le quedó sonando la idea de Violeta sobre alguien que le enseñe a montar bicicleta, mientras recuerda la infidelidad de su exesposa. El joven periodista le revela a su exesposa que desde que se dejaron, él no ha vuelto a salir con ninguna otra mujer, ya que ella lo dejó muy traumado por la infidelidad. Vemos que él le recomienda que trate de darse una oportunidad con alguien que intente salir con alguna mujer. Luego vemos que Florencia se inventa un dolor para salir temprano del colegio. Vemos que llama a su mamá, a Ana, que afuera está buscándola. Y allí se encuentra con Joaquín, quien curiosamente fue a buscar a su hijo también al colegio. Allí los dos hablan. Joaquín le dice a Ana que se ve muy linda al natural. Y que ese cambio se hizo espectacular en su apariencia. Bueno mi gente, este ha sido el resumen de este capítulo número 3 de esta gran telenovela, Ana de Nadie, los invito a que estén muy atentos a este canal para que no se pierdan cada uno de los capítulos, resúmenes y avances, siempre hablándoles con la verdad, ¿ok?